Bueno, muchísimas gracias a todos, eh, a todos eh, eh, por conectaros por aquí. Ahora vamos a ir a una de las eh, tertulias más interesantes y más esperadas de la semana. Yo sé que a ustedes les encanta y no es para menos porque la verdad es que, oye, es una persona que, que de verdad, eh, o sea, dice las cosas, eh, no hace falta advertirle, por favor, está usted en un sitio con libertad. No, no, no, se toma en la libertad. Y eh, hablamos, eh, como no puede ser de otra forma, del doctor Alberto Franceschi. Vamos a conectar con él en, nada, en breves instantes. En breves instantes, vamos a ver. Y decirles que ya saben ustedes que, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Ustedes buscan a Alberto Franceschi en redes sociales y lo tienen, lo tienen allí. Aparte también está... En Repúblicos TV, con Johanna Montenegro, que hace unos programas magníficos. Y ya tenemos al doctor Alberto Franceschi al otro lado de la línea de Google Meet. Muy buenas tardes desde España. ¿Cómo está usted? Buenas, amigos. Rick. ¿Cómo le va? Bueno, pues la verdad es que hoy es un día, diría que divertido. Diría que divertido, porque las noticias. Divertido en España. Sí, sí, sí, sí. El pollo... Es una curiosidad. Sí, el pollo, Carvajal, habló, entregó los parte de los documentos que, que, quiere, que quiere entregar, parte se filtraron a la prensa y ya está dando hasta entrevistas a los medios. De no querer... De no querer hablar, ¿eh? De no querer hablar, madre mía. Ojo oh, que, oh, que él se fue a España para esto. ¿no? Él quiere resguardar su platita y su, y su supuesta, por, por lo menos que no esté en carne que no esté en prisión. Y él puede lograrlo en España. Fíjate que uno de los pocos, uno de los pocos tipos que conozco yo de, del mundillo este, de, de los bajos fondos policiales, etcétera, pero sí. conozco por la visibilidad que tengo, que él confía en la independencia de poderes. O sea, este tipo llegó a la misma conclusión que Vox hace un tiempo. Vamos a meternos por la denuncia sistemática a las exacciones y brutalidades del gobierno Sánchez y obtendremos alguna... Macarena, mejor que nadie, ha logrado, en, con las sucesivas demandas ante el Tribunal Supremo, etc., dar, dar, dar pie a que se transforme la política española, revitalizando un... un un Poder Judicial que Casado y Sánchez no pudieron terminar de un día no poderse repartir los jueces en esta oportunidad, y eso está rodándose en y medio. Entonces, ¿cuál fue la conclusión del pollo? Me voy allá donde hay posibilidades de que el gobierno no me mande a Estados Unidos, sino que el Poder Judicial pueda interesarle mis, mis informaciones, que son abundantes, amplias, son, son además muy sólida, muy fuerte. Este tipo dirigió el sistema de seguridad en Venezuela durante 15 años e influenció otros 5 directamente. De manera que si alguien puede hablar con propiedad, Dios mío, jugando aquí, si alguien puede hablar con propiedad de la situación interna y externa de la diplomacia venezolana o del cuadro interno de conspiraciones de todo tipo, es el Pueblo Carvajal, sin duda alguna. Ollón Carvalho es un narcotraficante de alta monta, de, pero un tipo muy astuto. ¿sí? Él era protegido de, mejor dicho, venido siendo el, venía siendo el socio, todavía no sé si, cómo, cómo reformularon la relación, de Diosdado Cabello. Es un tipo absolutamente de la banda inicial de los militares comprometidos con Chávez en el golpe de, de 1992, eh, y pasa agachado no, no, nunca fue notorio es un tipo, ojo que no es, no es como decimos nosotros no es un farallero no anda pantallando ni nada por el estilo él da informaciones precisas y por fin ahora se ha propuesto hablar, él ya tenía una reticencia una a querer ser llevado a Estados Unidos desde aquella vez que lo pescaron en Aruba Maduro le dio la la representación diplomática de Aruba Curazao y entonces lo vemos allí prudente tal, ah, le echan el guante la DEA y quiso llevárselo y no pudo, lo que explica que el tipo no era un tonto de capirote, solo estaba ahí a la nada, no, él tenía sus conexiones y su masa fuerte, pues Diosdado se jugó a fondo no solo Diosdado, todo el alto gobierno, porque los tiene a todos, es una especie de pollo peister Sí, de pollo gay, como tú lo bautizaste, <risa> él es capaz de meter en dreta a muchos políticos españoles, latinoamericanos, venezolanos, de manera que este tipo tiene una información de primera. Eh, él ¿Sí? logra sí. entonces con esta operación de resistirse a la extradición, apoyándose en el sistema judicial español, a poder ser una persona interesante de resguardarse en su integridad y en su, en su, incluso en su posibilidad de permanecer allí impune para muchas otras cosas que lo quisieran liquidar a los yanquis, porque que se la debe a los yanquis se la debe. Este tipo de cómplice de haber metido, no sé, 500 toneladas de cocaína de Estados Unidos, ese no es ningún santo, pero es a la vez un astuto eh, diseñador de una estrategia de, de, de resistencia a todos esos vericuetos de la diplomacia policial, porque él era el jefe de la policía, Dios mío y alguien, si alguien conoce de eso es él, pues bien ha jugado como ha querido como el gato y el ratón con estos opositores de pacotilla que, que, que existen en Venezuela, que no han podido sino bueno, hacerle coro a las cosas que oyen por allí y se ha ido al centro, al meollo ¿Quién es, ¿con quiénes puedo defenderme en España? El tipo no es tonto, ¿eh? me voy a defender al lado del PP, me voy a defender al lado de Vox contra estos chipotes de, de, de, de, del PSOE y de, y de su ala, digamos, pestilente, que son los de Podemos. Y ¡pam! La carga contra Podemos sin tener ninguna dificultad para, nos va a prejuzgar, para diagnosticar y pronosticar que son efectivamente la, la, la pústula del gobierno de España, del Estado español. Y aprovecha una situación en que no le está yendo muy bien al colecta eh, ya un poco distraído de sus asuntos domésticos de Galapagar, no solo lo agarra fuera de base con una caída brutal de su prestigio eh, después de lo de Madrid, eh, a manos de Ayuso y entonces en ese momento de gran debilidad para España para, perdón, para el, el, el, el Podemos de España, viene el pollo y está chico el zarpazo final y los menciona nada más y nada menos como complicados en la en la, en la, en la estafa cotidiana de los venezolanos de, lo, de la clase política que estos tipos representan en España. Y se desnuda entonces lo que hemos yo diciendo durante años. Por fin ahora es comprensible que podemos ser a un plan de Chávez para acabar con la democracia española y tener una base fuerte en, en, en Europa. Y mire, que sí, casi lo logran. ¿eh? Pero bueno, no, casi no, que los tenemos en el gobierno. Sí, los pero no son lo que ya eran, eh, ya no son los peligrosos que eran antes. Y la diferencia la hace Vox, amigo, amigo bueno. Luis, tú eres testigo de eso. Sí. O sea, Podemos, Podemos no va mal porque existe Vox. Yo le voy, yo le voy a dar una noticia, yo creo que le va, le va a resultar, porque es que están siendo noticias divertidas lo que tenemos hoy. Vamos a ver, el juzgado no puede abrir el pendrive que entregó Monedero. Con los, eh, con los correos electrónicos de Neurona. Ha entregado las pruebas, pero el jugador dice, oiga, qué es que usted esto que me ha dado, o no hay nada dentro, o yo no lo sé, abrir <ríe> Están como locos intentando ganar tiempo. Esto es noticia que pueden encontrar ustedes publicada en el digital, en el digital de Pedro J en El Español. Y, y bueno, no sé si quiere comentar algo y vamos a algún asunto más serio. No, es general, van a encontrarse eso, son estafadores profesionales. Sí, sí, este, sí. Ellos no van a aflojar fácilmente. ¿eh? Estos son cacos. totalmente, Estarán las maneras de evadir su deuda con la justicia española e internacional. Este, pero la cosa es que como, como, como todo recién llegado delincuente a la política, chicos, en Venezuela decimos agalluos, o sea, se pusieron tan agayudo que querían agarrar de Venezuela, de Colombia, de, de Bolivia, o sea, de, de, de los castros, lo que queda. No castro, de lo que del aparato del castrismo en América, de la FARC, por supuesto. Y hay una mala compañía que escogieron que terminó por serles contraproducente, que es el, el tal Garzón y su novia o compañera de vida, no sé, yo me voy a meter con esa señora. Porque... Uy, qué Exacto. peligro tiene dolores. Exacto. Cada quien que tenga su gusto, pero esto de que recorrer el mismo camino de Garzón como agente directo de todos estos tráficos, ¿sí? eh, solo que, bueno, si, si Garzón le dan 6 8 millones de dólares, y pues por nada más que por una de esas, de esas operaciones que está haciendo, mira, la gran mentira que sí hay, te la digo de una vez, es que esto sea de, de cuentas de robagallina, de dos, 300 mil dólares, dinero. no, no, esto es decenas y decenas de millones de dólares. Es el operativo de Podemos, es de miles, no, no de miles de millones, pero fácil de cientos de millones de dólares. Eso no es estas cuenticas que salen por allí. Y tú no te compras una casa de contado, tipo de un millón y pico de euros, eh, digamos con unas comisioncitas allí como las que eh, delata, de, le delatan a, a Monedero ¿y cuántas son las del, de las del, las del el Marqués de Galapagar? si a Monedero le daban 50 y le daban 100 o 200 es un hecho Bien. Pues yo creo, ¿cuál yo creo es la, la, otra la otra cosa que tienes allí pendiente? sí, a ver, tenemos, eh, bueno, para empezar una, un asunto que creo que, que tenemos que comentar que no ha alcanzado grandes cotas de, de difusión en España y es que el régimen cubano ha anunciado la militarización del país para evitar la manifestación de 20N. Y le leo eh, un poco el, el teletipo que es eh, que el régimen cubano ha vuelto a hacer un llamamiento al combate de cubanos contra cubanos. Miguel Díaz Canel, eh, en medio del estallido popular, eh, en esta ocasión el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, estos nombres que se ponen ellos, que se llama MINFAR, anunció la semana pasada la militarización total del país para la realización del de ejército Moncada los días 18-19 de noviembre, culminado el 20 de noviembre. Están militarizando Cuba, es decir, después de las revueltas que, que hubo, muchos dijimos o se ayuda a los cubanos o... Canel va realmente a, a, a sumergirlos en un estado mil, eh, policial que ya estaban, pero con todo, con todo, con absolutamente todo. Y esta pobre gente se ve que ahora se están, vamos, están prácticamente ya en, en estado de sitio. Era inevitable, Luis, porque en realidad, ¿qué puede hacer el pueblo cubano si no caminar y volver a caminar y gritar y volver a gritar? Uh -huh. este, hay un elemento nuevo, sí, que, que está poco difundido también, que es que empezó un limitadísimo fenómeno de terrorismo. Allí agarraron la, la, las motos y una, unos taxis del gobierno en un depósito allí cerca de la playa y le metieron candela. ¿eh? Sí. Primera, yo, que, que yo sepa, es primera vez que se ve públicamente o se admite o lograron la astucia de poderlo publicar, que había un acto de venganza. Anda a saber si no es una provocación que monte el propio gobierno para entonces crear un clima de que ante el terrorismo que surja ellos van a aplastarlo en el huevo. Bueno, ahora, lo cierto es que lo de Cuba, mis amigos, pasa por una fractura militar. Sí o sí. Que entre paréntesis, no es igual que la situación venezolana. La estructura de las Fuerzas Armadas Cubanas y del Estado Comunista Cubano se basa en un sistema de propiedad y de sedimentación de capas sociales de tal manera jerarquizadas y manejadas policialmente que hace bastante asfixiante la vida del ciudadano. No en Venezuela, en Venezuela es un relajo de ladrones todo y de, de, de narcotraficantes visibles y de bandas. Bandas delincuentes que te controlan zonas urbanas, hay delincuentes que te controlan barriadas de medio millón de habitantes, como Yulexi, Petare, o el otro, el Coqui, en la, en la, en la 905, que, sea, que son dos o trescientas mil personas. O sea, no, por no hablar del famoso tren de Aragua, o, la, o los que controlan la las minas de, de allá del Estado de Bolívar, del, del arco minero, o las zonas de, de frontera controladas por las bandas de la FARA, etc., y de, y, de, y de delincuentes que controlan el tráfico de la frontera. Son 40 o 50 factorías asociadas de militares con los llamados eh, planes de las bandas criminales. No, ese no es ese estado. El de, el de Cuba es distinto. Es un estado jerarquizado, racional, cínicamente montado para perdurar como la dictadura total, la dictadura perfecta. Eso no es el relajo de Venezuela y la putrefacción del Estado de Venezuela este, que terminó no pudiendo controlar el territorio, que es lo que distingue a un Estado. Eh, si hay control territorial, hay Estado. Si no lo tiene, el Estado es casi una ficción. Es el caso de Venezuela, es el desorden total. El caso cubano es distinto, es un Estado que existe y controla efectivamente la población cubana a partir de todas esas medidas siniestras de una amplia presencia policial dictatorial de la dictadura en, en las familias cubanas y en el control de la alimentación, etc. Entonces, esa noticia es gravísima porque si hay una militarización del país significa que el atosigamiento de 62 años todavía puede tener cierta vitalidad ¿bien? para controlar una emergencia como la que tienen actualmente. De manera que no sé, no es que sea pesimista, sino que algo habrá que, algo tendrá que suceder para que pueda quebrarse esa columna vertebral de la dictadura, de la tiranía comunista cubana. En Venezuela, yo creo, sigo creyendo que será más próxima que Cuba la, la, la, la, ¿cómo se llama? la insurgencia, porque hay más fisuras en la sociedad que más está, decirte que si cae Cuba en Venezuela a la las 24 horas cae aquello también. Totalmente, sistema, totalmente. Porque el sistema policial de los delincuentes, esto es uno solo. Sí, señor. Y aquí entonces que, bueno, somos muy... Necesitamos la influencia cubana, pero habrá que esperar. Ciertamente, ciertamente. Bueno, eh, a ver, yo le confirmo que sí que hay un, un movimiento, como ha dicho, de, de ligero o de, de, de incipiente terrorismo, no sé qué con qué grado de con qué grado de organización, pero sí que ha habido sí que ha habido grupos que han estado intentando hacer, hacer eso, sí. Ciertamente, a mí también me han llegado las, las noticias y demás y no creo que sea una operación que yo creo que el régimen... No lo sé, pero bueno. Pero bueno, eh, a ver, eh, quería comentarle también en, el, en la actualidad internacional que, que bueno, eh, Borrell ya, ya ha preparado los cargadores para decir que la comisión que envía que desde aquí, desde, desde Europa, eh, directamente le ha dicho al, al régimen de Nicolás Maduro que no van a interferir en nada, que ellos solo están para validar sus resultados, lo cual me parece increíble. O sea, es una comisión de, de observadores que no va a hacer absolutamente nada. O sea, yo creo que hasta en un momento dado van a mirar para otro lado. Es, es, algo, es algo asombroso. El problema, Luis, allí... ¿eh? antes uno podía tener alguna expectativa respecto a alguna comisión de... es que la llamada oposición... ¡hey, Luis! ¡Toda la oposición! Comenzando por Leopoldo, Leopoldo López. Exacto. Cuyo padre es parlamentario del PP en Europa. Enrique Capril, los viejos partidos Acción Democrática, COPEI. Todas las fracciones, primero justicia de Voluntad Popular toda la llamada pues, oposición, todos los lidercitos de las manifestaciones, los que, los que llevaron a otros a la muerte ¿sí? en las movilizaciones del año 14, el año 17, todos ellos, todos ellos están sí. en, la, en la operación de la estafa electoral del 21 de noviembre. De manera que no hay que tener ninguna expectativa que no sea la de que el gobierno trata de estabilizar una nueva etapa para la dictadura lamentablemente Luis el problema para el chavismo lamentablemente para ellos digo es que lamentablemente para nosotros que la llamada oposición sea parte ya integrada al régimen eh, es que bueno habrá que ver nuestras perspectivas con con sumas complejidades en frente a nosotros porque el tema para ellos más eh, dramático es que ninguna de las banderas del chavismo funciona. La economía se fue al, al, al desastre completo. No hay moneda, Luis. La moneda es el dólar. Exacto. Y las expropiaciones ya no sirvieron de nada. Todas. A veces la gente le da una importancia demasiado fuerte a las expropiaciones chavistas. En realidad, Luis, teníamos en Venezuela un fuerte capitalismo de Estado. Las grandes compañías y 8 de cada 10 dólares lo producía el Estado capitalista con el control de la fuente de materia prima, la minería, etcétera Y las grandes plantas industriales de Guayana y el petróleo, Pedreza y la petroquímica. Esas eran las fuentes y una etapa también donde teníamos privatizaron un tiempo y Chávez volvió a estatizar las comunicaciones, la, el fluido eléctrico, etcétera De manera que toda la, la maquinaria económica del estado bastaba cambiarle de signo político para poner y además hacerla ilegal de hecho en su manejo que fue lo que hizo Chávez para crear una nueva clase política que es la que ha surgido es una clase política de dos patas el recién llegado como decimos dos patas en el suelo la chavista de origen a veces humilde a veces de clase media arruinada a veces de oportunista de cuarta, llega al, al ejercicio del poder y empieza a saquear a mano llena los dineros públicos. Pero hay otra, hay, otra, hay otra pata del régimen, la boliburguesía, que es lo que se entiende menos. No hay régimen chavista estable sin la colaboración abyecta, directa, de la boliburguesía. ¿Y quiénes son? Los hijos de la vieja burguesía venezolana, Convertidos en gestores este, de, de contratos, de obras públicas, eh, ¿cómo se llama? De, de colocaciones de dinero, de exportadores, importadores. Esa boliburguesía cuya flor y nata es, digamos, la, la, los llamados bolichicos, los tienes ahí en Madrid, en el barrio de Salamanca y en los castillos estos que tienen las afueras afuera de Madrid. Esos son los privilegiados del régimen, hey, Y con fortuna de. 20, 30, 50 millones, 100 millones, y lo que la gente pocas veces me cree o nos cree, que tienen fortuna de miles de millones de dólares, los nenes políticos y la Bollywood, Escotell por ejemplo, que ahora lo tienen por ahí, ¿no? yo no he dicho que se vaya ido a cigarra, a pero Escotell que era mensajero en un banco, el que fue de Orlando Castro, aquel fugado de Castro, y que terminó siendo puente con Castro del Banco Progreso, el señor Escotet está en la revista Fora como el venezolano con más dinero no sé si mil, dos mil, tres mil millones de dólares le ponen ahí, pero en realidad debe tener diez veces más y cuando hizo esa fortuna Escotet en los 20 años del chavismo ahí no hay hueso sano en esa vieja burguesía, delegó por lo menos por complicidad en sus hijos algún vástago de la familia de las grandes apellidotes de Caracas es parte del entramado del chavismo para hacerse de una simpatía natural de una, ¿cómo se llama? de, un, de una complicidad directa con, entre el mundo del dinero mal habido la, la, ¿cómo se llama? La, la, las coimas, la, las corruptelas los contratos, etc. y ahí entonces, ¿qué sé yo? el escándalo Dervish, por ejemplo de 8 10 mil millones de dólares para eh, eh, eh, contratar chatarra para las industrias eléctricas y convertir a Venezuela en un país de, de que tiene un sistema eléctrico impresionantemente, ¿cómo se llama? Eficiente. Convertir en un país a oscuras. eso es obra de los bolichicos de derwich Y es obra de que son emparentados familiarmente con altos dirigentes de partidos de oposición. Ahí no hay hueso sano en la élite venezolana. O si sea, el drama nuestro no es el chavismo solamente, es que se fusionó la élite económica de la vieja burguesía mediante bolichismo y la boliburguesía se, se fusionó con estos intereses bastardos que, bueno, tienes ahí tú al, al pueblo. El pueblo trabajando lo mata por menos de 100 millones de dólares, chico Y bueno, pero es del ala militar, del ala chavista, digamos, directa. ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes la fiabilidad que nos da esa comisión de observadores de Borrell, con todo lo que acabamos de escuchar. Vamos es a estar. yo me, me, me entrevisto yo mismo. <risa> este, queda no, no, un placer, tiempo. un placer, un placer. Pero sí que quería, eh, en, este, en estos minutos que nos quedan, le quería preguntar por algo, porque ya hemos tenido ah, las primeras encuestas antes de... Pues, a mí yo lo vengo diciendo, y yo sé que en el momento en que se saca la chequera al político, y ahora he empezado a repartir cheques por todos lados, de periodo electoral, que lo quiera entender, que lo entienda, eh, pero han empezado a salir unas encuestas que ya empiezan a reconocer que Vox está subiendo, ya tibiamente empiezan a reconocerlo y hay quien incluso ya pues habla de 65 diputados y empieza, ya sigue subiendo, sigue subiendo, no me cabe la menor duda de que es muchísimo más, y aquí debate que se ha instalado con eh, los propios eh, tertulianos, eh, eh, proclives al PP y demás, es si Casado va o no va a pactar con el PSOE. Y ellos andan intentando debatir que, no, hombre, no, no, ¿cómo va a pactar Casado con, con el PSOE? Por supuesto que no, por supuesto que no. El problema es que Casado no se lo pone fácil porque no lo dice públicamente, no les da argumentos. No sé si tiene usted alguna percepción acerca de todo este debate que tenemos aquí en España. Mira, si Sánchez tuviese un último tramo del poder político, ...que representa y ejerce... Eh, ...de rectificación... ...eso bien bien en comillas... ...y de, se deshace ...los acuerdos que tiene con la... ...con los separatistas... ...y con los comunistas... ...y con la ETA, el terrorismo, etcétera... Este, ...pudiera ser... ...un PSOE... ...presentable... ...para una alianza que es la que añora... ...el viejo bipartidismo corrupto... ...exactamente... Exactamente. ...pero si... Sí, si es, sigue este, este hombre hasta el último día guapiando allí con esos aliados de cuarta categoría bueno, eh, veo muy difícil la, la, la labor para el señor Casado, porque va a tener que pactar con Vox la otra cosa es cómo desafía Vox la próxima etapa para aspirar, por qué no a ser el principal partido claro Claro, efectivamente. Yo creo que ese es, porque, creo, ese es que se, todo, se todo eso son manipulaciones, ¿eh? que, que vos lo mantenías con una caja, con un candado, y al PP le dabas aire y aire. Eso es fabricado, chico, por los eh, artífices de, esta, de, esta, de de estas cálculos a mediano y largo plazo de la política, los tesanos y compañía. Cuidado con una sorpresa. Yo no estoy diciendo que Vox ya es, primera fuerza pero esas tres fuerzas la del clientelismo estatal de, del PSOE, la del PP y la del PSOE, cuidado como ya están bastante parejas ¿no? este, y eso no, cuando están hablando de 65 20 de 20 más, por lo menos pero, a vos, vamos, no me cabe ninguna duda no me cabe pero bueno. aquí, aquí hay la marinera aquí, aquí cualquier cálculo es posible ¿eh? sí. ahora la fuerza de, de Casado es la fuerza de, de su Rajoy, chico, de, de, de hasta de este hombre que es decepcionante del propio Aznar. Bueno, Aznar tampoco hizo grandes cosas que le, le, le separaran de la matriz teórica y política de, del PP como tal. Hizo el milagro económico de recuperar el desastre que dejó González, pero al fin y al cabo lo que dejó, este, lo que dejó Aznar fue concesiones de todo tipo a la a la, a la propuesta PROGRES en materia judicial, en materia del, del idioma, sobre todo de arrinconar el español, etcétera, etcétera. De manera que la presencia en ese evento allí de Murcia, creo que era, ¿no? El que estaba eh, casado, pero abrazado con Rajoy, con Aznar, es el viejo PP que vuelve por su fuero. El viejo PP de todos estos 40 años de colaboracionismo con el PSOE. Y, y sobre todo se hizo contra Vox. Esto, ¿eh? Ese evento es para tratar de impedir que Vox tenga un aliento propio. Vox le responde con, eh, digamos, 2021, eh, el evento este de Sendal, y vemos que Vox tiene fuerza de sobra para rivalizar en los primeros lugares la opinión pública española. Esto hay que verlo, este, porque esto no está decidido para nada aquí en gobierno de España. Y lo que sí creo que no es muy bueno que... Que, que haya elecciones ya. ¿entiendes? Porque entonces no nos da tiempo para lo que Vox necesita tiempo. Pues, que es asentar una maquinaria de todas las zonas, de todas las autonomías del país. Entonces, Pero me dio cierta, cierta satisfacción, te lo confieso para terminar, que Vox empezó a poner bandera en el acto, en el acto este, del 21. Este, empezó a poner bandera de autonomía. No porque concedamos, este eh, importancia al Estado de la autonomía, sino para recordar, para que se sepa que Vox que está absolutamente cómodo en la diversidad de los pueblos de España claro. y, y que lo, el ataque al Estado de la autonomía es el ataque a la burocracia infecta de, la, de, la, de, la, de los politiqueros que han hecho de España este, esta, esta calamidad que constituye el Estado de la Autonomía, pero no es contra los derechos de, la, de, la, de, la, de las autonomías, de, no de la autonomía, de la, de la diversidad de que hay en, en, la, en la gran nación histórica de España. ¿tien? Muy bien, pues bien. Quedó, quedó claro y la verdad es que comparto pues, prácticamente todo el análisis que, que ha hecho y, y yo creo que, que muy acertado. Y lamentablemente también comparto que que si hay elecciones ya, pues no es lo más deseable desde un punto de vista de crecimiento de Vox. Y creo precisamente por eso que por eso se va a dar. Se va a dar, se va a dar. O sea, es una, o sea eso sí, adelante, adelante. Un eleccioncito es lo que necesitamos, esas parciales. En Andalucía, por ejemplo, para meterle un palo. Efectivamente. Para Antes meterle un palo eso, a, la, sí, a, la, a, la, a la figurina, sí, figurina esto del PP, para que se sepa que es Vox la, la alternativa deseable y realmente ¿cómo se llama? Automática que viene para las nueva España Exactamente, exactamente, así es Muy bien, eh, pues muchísimas gracias por haber sacado un día más, un ratito para, para estar con nosotros, que la gente ya está esperando, ¿y cuándo viene el doctor Alberto Franceschi y tal? Sí, sí, no, sí Muchísimas sí, sí, gracias sí, a ti, que... que me saca del anonimato en el que me metió la oposición de la Venezuela <risas> y su grande media de Venezuela somos... No, no. Eh, no, bueno. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a través de las redes. Totalmente, totalmente. Hemos encontrado por aquí la vía para, sí, para ir saliendo. Y quien crea que las redes son neutrales, no, no chicos, las redes las financian, las manipulan y las condicionan. Y yo soy, una, a su vez, una víctima del financiamiento por la vía de las redes de esos liderazgos falsos de la oposición vendida en Venezuela. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Luis. No, gracias a usted, de verdad. Un, un abrazote muy grande, le esperamos la próxima semana, cuídese y, y decir... Saludos a Johanna nuestra, y como, saludo, gran, como una amiga. Claro que sí, saludos a Johanna desde aquí, que, que lleva República Repúblicos que por ahí le veremos, aparte de, aparte de sus redes. Un abrazo, un abrazo doctor. Bueno, pues este es el doctor Alberto Franceschi y nosotros nos vamos acercando ya al final de este programa... No sin antes dar un pequeño repaso y unas últimas reflexiones a todo lo que acabamos de, acabamos de hablar y decirles que, eh, que, bueno, que yo les transmito lo que yo considero que, que marca la, la realidad de lo que estamos viviendo. Vamos a ver, yo sé que hay, hay debate de si va a haber, no va a haber elecciones. Yo no digo que haya unas elecciones firmadas ya para hacerse ya, pero lo que sí que tengo claro es que estamos en campaña electoral, no sé cuándo se va a dar esto y a mí me están llegando informaciones muy preocupantes vuelvo a lanzar un mensaje por cierto muchas gracias porque veo que ya, ve, ya hay gente que nos está enviando esos audios al whatsapp que ustedes pueden ver en pantalla al 633 383990 con un 34 delante si, con un más 34 delante si eh, nos envían el audio al whatsapp desde fuera de españa decirles que, eh, que bueno que que, lo que, que, a lo, que a lo que vamos, que a lo que nos enfrentamos es a ese periodo electoral, que las informaciones que me llegan son muy preocupantes y que la gente de Vox, si me está escuchando alguien, que le den un ojo a lo que se está pergeñando con el tema de las regularizaciones y de los tiempos y de los márgenes para la gente que ha saltado la valla, concretamente esos 10.000 que hay en Ceuta, que por alguna razón no los, no los quieren echar fuera. ¿De acuerdo? Esos 10.000 que se pusieron a hablar y se pusieron a gritar lo de Sánchez presidente y todo aquello. Bueno, pues esos y otros estén ustedes atentos para empezar a moverse ya y a poner los diques de contención necesarios porque yo estoy segurísimo de que vamos a unas, a unas elecciones ya. La gente de Vox que me esté escuchando, pues que tome nota y decirles eh, que bueno, que, que vamos a ver esa deriva de crecimiento de Vox, no le quepan la, la menor duda a ustedes. Cada vez que hacen un pucherazo nos lo van haciendo de una forma diferente. ¿Eh? Siempre van aprendiendo, lo van haciendo mejor. Saben que hay gente, pues esto como el Observatorio con, con Ignacio Baisauli y Reyes y demás, que les van cortando lo, las salidas. Entonces tienen que evolucionar, tienen que ver cómo narices se imponen otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo eso y para todo eso, pues tenemos que dar una contestación de vigilancia, de seriedad y nos tenemos que implicar, aunque solo sea unas elecciones en nuestra vida. Pues nos tenemos que implicar en las próximas, sean cuáles sean para vigilar de, esa, de ese proceso, porque nos han vendido, nos han dejado vendidos. Estamos vendidos, España se va, pero vamos, pero de cabeza a la Agenda 2030, nos estamos yendo ya, llevamos unos cuantos años yendo, yendo ya, y ahora adquirimos conciencia de que el grandísimo traidor de Rajoy nos metió en esa deriva con su inacción. O sea, desde... Con, con toda la perspicacia, con todo lo que sabemos ahora de política, con todo lo que sabemos hoy, el día de hoy, miramos hacia atrás en el tiempo, vemos lo que hizo el bolso de Soraya ese día y Rajoy en el bar, y sabemos que todo tenía una dirección, que todo tenía un sentido, que todo estaba siendo orquestado para. El propio Ábalos lo dijo después, Propio Ábalos dijo que todo este tema de la moción de censura, de las alianzas con los independentistas más etars, más tal más cual, esto todo esto había sido propuesto por los independentistas. Es decir, aquí nos vienen engañando mientras tienen una hoja de ruta y van planteando lo suyo. Y tenemos que estar muy vivos, y en las próximas elecciones, que quejarse es fácil. Quejarse es fácil. Ahora, hacer las cosas, hacer las cosas requiere un esfuerzo. Vamos a ir viendo los próximos días cómo sacan más encuestas y de repente pues comienzan a seguir diciendo que sí, que es que Vox, lo he explicado antes, el principio del programa, para que la corrección del voto más la realidad corregida terminen encontrándose el día de las elecciones. Veremos a ver cuándo es eso. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado por aquí. Gracias a toda la gente que está enviando los audios. Veo que también me están enviando mensajes. Bueno, pues los leeré. En todo caso, de acuerdo, <risa> pero este, este teléfono es para que manden ustedes los mensajes. Ahora nos vamos a, los vamos a escuchar en la hora del Gremlin, nos vamos a ir para ahí ya y yo despido el programa de hoy. Muchísimas gracias amigos por haber estado pendientes de lo que les tuviésemos que comentar y contar. Ya saben que de una forma totalmente diferente, como en otros sitios, no quieren que se lo cuenten a ustedes. Mañana seguiremos por aquí, mientras seguiremos publicando tenemos noticias pendientes que yo estoy seguro que les va a gustar escuchar, les va a gustar por lo menos estar informados y nada más, pues invitarles a que si quieren seguir enfadados no tienen más que darle like a este vídeo, suscribirse al canal, nosotros prometemos seguir dándoles el berrinche, a cambio tendremos una oportunidad. Ya saben, esa oportunidad, es sano que nos mueve a actuar. Muchas gracias a los patronos, muchas gracias a los miembros del canal, gracias a las llaves y gracias a toda la gente que ha contribuido y que hace posible que este programa siga adelante, día a día, contra viento y marea. Ya saben ustedes que desde tan solo 2 euros al mes, desde 2 euros, pueden hacerse miembros de la comunidad 2.0. Tienen los enlaces en la descripción de este vídeo de YouTube. Y sin más, nos vamos a los minutos musicales. Con el Gremlin. <risa> Un abrazo. Muy... Ay, Dios. Lo que se me olvidaba decir. Pongan por favor, ¡viva España libre! Grandes mayúsculas con emoticonos y banderas. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Cuba libre! Más que nunca, que los pobres los están militarizando ya. Y ¡viva libre la tierra que ustedes quieran reivindicar! Un abrazo muy grande, amigos. ¡Viva España libre!